Será mi alma de la clase de gimnasia? No, no lo creo. Ay. ¿Qué es ella? ¿Y por qué tiene tu propia canción? ¿Alguien tomó mi almuerzo? Peperan, <Susurra> peperan, ¡Oh! En ¡Oh! ¡Oh! su mundo sin igual, peperán. Tienes que conocerla. Peperan, peperan, no ¡Oh, la puedes alcanzar. Chicas sin igual, peperán. Nos invitarán, peperán. Todos la verán. Un diente de oro. <Susurra> Bienvenidos a la monumental asociación de lucha MAL y su noche de golpeteo de sábado de MAL. Soy Ken Brackle, recuerden sintonizarnos la próxima semana para la venganza del vaso roto, con la voladora Elbowina contra la embalsamadora. Pero ahora, lo que estábamos esperando, la ganadora del concurso profesora sustituta es... Pepper and Pearson de Hazel Dot, Estados Unidos. ¡Pepper and! ¡Pepper and! ¡Pepper, -an. Pepper -an. Oh. sí! Sí, oh. Sí, oh. sí Sí, sí! Pepper Ann Pearson hará que envíen a su profesor menos favorito a la encantadora Aruba durante dos semanas. Mientras la campeona de Mal, Mamá Destructor, se hace cargo de su clase. Lo mejor de todo, Mamá Destructor estará residiendo en la casa de Pearson durante su estancia. ¿Qué? ¡Pearson! ¡Estoy preparando tus hojas de castigo por el resto del año! ¿Ah? ¡Examen sorpresa! ¡Di los números de Pi! ¡Fallaste! ¡Te veré en la escuela de verano! Bien, aguarda, porque... ...yo voy a... Um, ...hacer que... ...limpies borradores... O oh, desdoble sujeta papeles. O oh, comas estofado. ¿Qué puedo hacer para ser tu profesora menos favorita? que? Ah, entiendo. ¿Quieren ganar el viaje? No puedo elegir. Todos ustedes son mis menos favoritos. Sacaré un nombre de un sombrero. Ah, el ganador de las fabulosas vacaciones de dos semanas en Aruba es la señorita Stark. ¡Wee! Uh, ¡Al fin la Rueda del Destino gira a favor de Abriola! ¿Ya lo viste, Roland? ¡Dile a mamá que disfrute enseñar matemáticas! ¡Yo me voy a hacer las maletas! Uh, uh, uh, uh. Bienvenida, Mamá Destructor. ¡Silencio! ¡Ya! Estudiantes y profesores, por favor, den la bienvenida a la Gran Dama de los Abdominales... ¡Mamá Destructor! Hola. Me han preguntado por qué accedí a participar en este concurso de profesora sustituta. La respuesta es Elaine Ingle Britson. ¿Quién es la señorita Elaine Inglebritzen? Mi profesora de sexto. Sin ella, mamá destructor, solo habría sido un gran potencial perdido por ignorancia. Pero déjame decirte algo, ignorancia. ¡Te derrotaré! Voy a hacerte una llave de cuatro piernas y te enviaré llorando con tu padre. Vas a entrar en mi clase y quedarás avergonzada. ¡Solo intenta algo, ignorancia! ¡Solo inténtalo! ¿Quién disfruta la televisión? ¿Quién disfruta los paquetes vacacionales vendidos por peso o volumen? Pues ninguna de esas cosas sería posible sin las matemáticas. ¡Oh! A partir de ahora, díganme, mamá instructor, vamos a estudiar. Oh. ¿X igual a tres? Intenta con uno. Ay, de acuerdo, de acuerdo. Pero, pero estoy segura de que X es igual a 3 mamá destructor. Instructor. Y es hora de cierta instrucción. ¡Oh, sí! ¡Ah! Uh, ¿Qué es lo que hace? Escúchenme niños. Hay reglas en esta clase. Si hago un movimiento de lucha, tienen que reaccionar igual que en el cuadrilátero o en televisión. No lo intenten en casa, ¿eh? Ahora, Constance, voy a lanzarte un codo volador falso. Tú arrojas tu cabeza hacia atrás y gimes de dolor. ¡Es hora de cierta instrucción! ¡Oh, sí! ¡Oh! <risa> ¡Buen trabajo con la cabeza! ¡Pero terribles matemáticas! ¡Ahora siéntate! ¿En dónde se equivocó? No tengo idea, pero sí sé que 8 por 5 es igual a 42. Así que X es igual a 1. <risa> 8 por 5, 40. ¿Quieres un ¿Ah? plato de dolor de la cocina de mamá? ¿Cuánto es 8 por 5? 8 por 5 es igual a... Oh. 42. Bueno, está algo oxidada en las tablas de multiplicar. ¿Cuántas ah, pero... tablas de multiplicar? Es profesora oh. de matemáticas. Una profesora investida con la sagrada tarea de dar forma al futuro matemático de esta tierra. 8 por 5 es igual a 40 2. ¿Quieres que te sujete el cabello? <risa> te lo juro. Durante ese encuentro todos descubrimos por qué las rodillas no deben doblarse de ese modo. <risa> oh, mamá, eres invitada. Deja de trabajar en este instante. ¡No! Oh. ¡Mamá siempre hace su parte! De acuerdo. Iré a traer la salsa. Me alegra que ganaras el concurso. Adoro la escuela media de Hazelnut. El concurso de profesora sustituta fue mi idea. ¿En serio? La señorita Ingle Britson sabía su materia al derecho y al revés, y sabía cómo meterla en nuestras cabezas. Espero ser la mitad de buena que ella era. ¡Oh! ¡Sí lo es! ¡Es una gran profesora! ¿Cuánto es 8 por 5? ¡42! Todos sabemos que 6 por 6 es igual a 38, así que... Ah, disculpe, mamá, ¿puedo salir? Lo siento, pero no puedo esperar a que vuelvas. Esta es una lección muy importante. Nunca debes dividir ningún número entre más de 15. ¡Escúchame! ¡Sus matemáticas están haciendo que me enferme! ¡Escúchame, Little! ¡Si quieres, saca la cabeza por la ventana y vomita! ¡Usted no es amiga de la educación! ¡Bien! ¿Por qué no deben dividir nada entre 15? <risa> ¡Dije por la ventana! ¡Por la ventana, Little! Moose, Pepi. Mamá Destructor, a cenar. Tienes que decirle algo a mamá. ¿De qué? Por favor, enseña malas matemáticas y ni siquiera lo hace bien. Cuando se equivoca, les hace llaves de lucha. Podría ser una de tus heroínas, pero no es profesora. Ay, de acuerdo. De acuerdo, yo la traje a la escuela y supongo que soy yo la que la tiene que sacar. ¿Mamá? Por favor, deme la ambrosía. Gracias. X es igual a 309. ¿Así? Sí, fue una reacción excelente Ya entiendes Pero aprende tu teorema de patígoras Tres ángulos de un triángulo recto es igual a 130 grados 180 uh. Es igual a 180 ¡Está mal! Tú lo pediste, Little No puede hacerle llaves a la verdad, mamá ¡Ya basta! A la oficina del director Hiki Si no vas a aceptar las reglas de esta clase A mover tu cabeza y gritar falsamente ¡Te vas de aquí! Con gusto ¿Qué te pasa, niña? Bueno... hay... hay... una persona a la que me tengo que enfrentar, pero... no puedo. <risa> no puedo creerlo. ¿Alguien tan valiente como tú no puede enfrentarse a alguien? ¿Cree que soy valiente? Desde luego. Eso es lo que el valor hace. ¡Hazlo! ¡Enfréntate a esa persona! ¡La fuerza está dentro de ti! ¿Puedes hacerlo? ¿Puedes? ¡Sí! ¡Usted es una profesora horrible, enseña mal las matemáticas, es impaciente y ni siquiera sabe cómo sumar! Uf. Uf. Ay, me alegra haberme quitado este peso... ¿Mamá? ¿Mamá? ¡Mamá destructor? ¡Mamá instructor! Mi mamá me dijo que estaba aquí. ¿A dónde va? Me reuniré a la gira un golpeado para mar. No soy profesora, fue un sueño tonto. No fue tonto. Venga conmigo. Quiero mostrarle algo. ¿Chicos? Y ¡Caballeros! ¡Prepárense para el estrepito de la escuela media que Not! Aquí está loco Milo con Kalani contra Peter Desarmador. ¿Qué es esto? Lo que usted nos enseñó. Yo me equivoqué. Es una buena profesora, mamá instructor. Las matemáticas no son su punto fuerte, pero la lucha sí. Cuando nos ha enseñado eso ha sido fantástica. Olvide las matemáticas, pero no olvide su sueño de ser profesora. Pero traté muy mal a Nikki y ella solo estaba defendiendo las matemáticas. Sí, pero no fue con mala voluntad. ¿De veras crees que puedo enseñar? Entonces, ¿se quedará? ¡Oh! No, pero te veré luego. Campamento de lucha Dos, Mamá Destructor. ¡Tres! ¡Bien! Solo arquea más tu espalda cuando hagas esa llave. Te dará más ventaja. Mamá pensó que tenía que estar en un salón de clases para hacer realidad su sueño de enseñar, cuando todo el tiempo lo que tenía que hacer era quedarse en el cuadrilátero. Ajá. ¡Siguiente encuentro, Nick Little contra Shel McLean! ¡Acábalo, Nikki. Dale a el un colador de dolor. Mm. <risa> <risa> <risa> <risa> <Ay>. <risa>